Ven que, tenemos que re reconectarnos otra vez, tuve una pequeña fallita, pero ya estoy acá de regreso. Como les decía, quiero que comencemos esta semana este, llenos de energía y planificando los resultados que vamos a tener para esta campaña que vamos a, a, a estar mandando ahora en la campaña este, 10. Tenemos muchos productos buenos que, que hay que tomarles ventaja especialmente a los productos que salieron en la campaña eh, 8, eh, 9 y 10. Ahorita las que estamos mandando, la campaña 10, podemos poner tres, eh, dos campañas anteriores. Y antes de enseñar lo que tenemos de nuevo para las futuras campañas, este, quiero eh, refrescar la información de las ofertas que estuvieron eh, Mejores en las campañas 8, 9 y 10 y de las que todavía se puede tomar mucha ventaja Atención a todas las nuevas, esta, esta oferta salió en la campaña número 8 Esta oferta a precio público está valorada en, en 40 dólares Entonces esta oferta incluye 7 productos gratis Incluye una sombra, un aceite para el, el cuerpo, eh, una crema reafirmante, una crema de día a new un eh, delineador en color negro, un labial de color muy bonito y el perfume prima, todo eso vale a precio público 40 dólares a precio de costo esto les está costando 24 dólares entonces muchachas si en caso me les han encargado alguna crema de estas, tomen la ventaja porque todavía se puede solicitar en esta semana ya la otra semana ya no está vigente porque estaríamos preparando lo que es la campaña número 11 entonces recuerden estamos mandando campaña número 10 pueden poner 8 9 y 10 ahora Recuerden también de que si ustedes, eh, aunque no tengan un cliente y la quieren comprar para, para poder ofrecer, también pueden y de esa manera eh, duplicar lo que es la ganancia, ¿verdad? Entonces, también recuerden que ahora en campaña número 9 salió eh, todos los... Eh, todos los paquetes alusivos a lo que es el día de la madre, entonces eh, hay de tomarle ventaja porque todavía se pueden pedir algunos de ellos, como por ejemplo este paquete de, de labiales todo ese paquete a precio público, esto les cuesta $25, menos su 40% a las nuevas, entonces esa es una manera de invertir en herramientas, una, una les va a servir para uso propio, eh, para ver cómo son los colores, vienen colores cremosos, vienen colores mate y vienen colores este, eh, sólidos que duran por lo menos 8 horas, entonces también es de tomarle mucha ventaja porque no solo es por si en caso se los han encargado, sino que también para que este, pueden probar el producto, prueban unos y venden otros y en base a las, a las muestras entonces así agarran ustedes pedido, verdad, también recuerden a las, que, a, las, a las que les gustan los lip gloss, verdad a las que les gustan los colores mate pero que después este, lo quieren combinar como algo cremoso, también pueden sugerirles ustedes estos lip gloss que vienen en oferta, vienen 3 por el precio de 15 dólares, entonces más el 40% de ustedes, así que esa es otra manera de sacarle ventaja a lo que salió en el día de la madre y a las que tienen eh, clientela de, de, de cremas para el cuidado de la piel entonces también recuerden que salieron varios productos eh, a precio de 2 dos por dos por el precio de uno salieron este las cremas a Salieron dos por el precio de uno, entonces esa es otra manera de sacarle ventaja a las ventas. También quiero, eh, eh, ahora que ya terminamos con lo que es campaña, este... 8 y campaña 9, prácticamente ustedes saben que estas dos campañas ya se ya cerraron pero están válidos por un mes aunque la campaña se mande la fecha que nos dicen eh, dura un mes válido un catálogo así que tómenle ventaja para que ustedes puedan repetir y duplicar esas ganancias verdad ahora hablando de la campaña número 10, que es esta ahorita estamos en un super evento alusivo a lo que es la crema para los ojos, esta es la crema Anio, ¿verdad? Entonces, solamente en campaña el número 10 va a salir con ese precio, $14.99. Entonces, $14.99 más el 40% suyo de descuento. Entonces, estamos hablando que viene saliendo más o menos entre unos eh, 10 o 11 dólares más o menos ahí ya con el TAX haga sus números y vea la conveniencia de estar inscrito, si está inscrito y todavía no se activa tómele ventaja a su cuenta porque con una orden de $50 usted recibe un, 20%, un 40% en su primera orden, en caso que no tenga pedido, en caso que usted quiera activarse pero que no le han encargado nada, no desaproveche su inscripción, ahorita con una orden de $50 le descuentan $20 Ustedes pagan 30 más el taxi y el envío. Hagan más o menos un presupuesto de 39 dólares. De esa manera ustedes, mientras agarran la clientela para una segunda orden, por lo menos agarran lo que ustedes quieren para ustedes. Pero les digo, entre, entre más ustedes se esfuercen para vender, más va a ser la ganancia, ¿verdad? Entonces, hablando de lo que es la crema Anium, entonces acá yo quiero que se fijen muy bien porque el beneficio es doble, es de doble acción, lo que es la parte café, acá, esta parte café es para, ese es un humectante este para esta parte de acá y la, y la, y la crema es para abajo del ojo, entonces son tamaños regulares no son pequeños verdad, esta es la que yo tengo en uso entonces no son pequeños, entonces deberían a las que nunca han utilizado un régimen de cuidado de la piel o la que, la que todavía no pruebe el producto esta es una manera muy buena y una oportunidad buenísima para que usted invierta, pruebe y pueda recomendar recuerden esta oferta solamente va a ser válida en campaña número 10, ok, entonces eh. Al menos siempre es bueno este, leer ve, la, las, las indicaciones, las recomendaciones. Si no la compra porque tal vez usted usa otro tipo de crema, este no importa, trate la manera de si usted vende el producto y usa otro tipo de crema, siempre es bueno comprar, usar para poder recomendar. También les quiero recordar que en la campaña número 10 tenemos una super oferta de todos los delineadores que están a 2,99. Entonces muchachas, ahorita a todas las que están inscritas, eh, saquen el, el, el 40% de 2.99 y verán la, la gran diferencia de este, invertir un poco más para duplicar esas ganancias la campaña 10 viene cargada de muchas muchas este, ofertas a las que les gustan las, las bases de maquillaje, a las que les gusta lo que son este, diferentes categorías de base mire compre una y el otra a mitad de precio, significa que si una vale 16, la segunda le cuesta 8 y, y, y en entonces, usted suma 16 más 8, 24 menos su 40% y usted verá el gran ahorro o ganancia que usted va a tener, ¿verdad? Entonces, también muchachas, en esta, eh, en esta campaña viene la caja a que esa caja les trae lo que es el desmaquillante, una máscara para las pestañas, un delineador, un tratamiento para una semana de la que es la crema new esta la puede recomendar de los 50 años en adelante y también viene un suerito new es bien importante invertir en lo que son este tipo de herramientas de trabajo porque así usted prueba el producto y lo puede recomendar especialmente a esa cliente que le compra mucha crema para el cuidado de la piel ese podría hacer una buena oferta una buena opción de que usted le pueda compartir y ella eh, incorpore a su cuidado de la piel algo extra verdad entonces eh, moviéndonos para lo que viene ya para lo que es la campaña número 11 y número 12 este tenemos varios productos este como ustedes saben verdad eh, viene eh, estamos lanzando fuertemente lo que son las vitaminas verdad las vitaminas eh, diarias para mujer, ¿verdad? Estas incluyen vitamina A, vitamina C, vitamina D, E, vitamina K. Es, tiene eh, el multivitaminas, este. 100% natural, hecho eh, con frutas y vegetales, tiene incluido el omega 3, ¿verdad? Y este es un antioxidante, entonces muchachas, tómense el tiempo, ustedes que tienen ya eh, su membresía, ¿verdad? Tómenle provecho, traten de ordenarlo, traten de tomarlo, los sobrecitos este, son para uso diario la recomendación para este tipo de productos, eh, yo les, les sugeriría que se lo tomen durante o después de la comida, pero no, no, no tomárselos sin este sin tener nada en el estómago. Recuerden que todo tipo de medicamento, eh, suplementos con el estómago vacío causa irritación en el estómago, así que por favor este, tengan mucho cuidado si lo van a tomar. Este, siempre eh, coman algo este, en su desayuno, su desayuno regular o si lo, ya comenzaron una dieta es bueno compartir eh, ese tipo de, de, de información para que después usted eh, no diga mire me irritó el estómago, me arde mucho el estómago pero primero que nada hay que ver. Que le ha puesto a su estómago, si ya se tomó su batido, si ya comió su fruta, si ya comió algo nutritivo en ese desayuno, ¿verdad? Entonces muchachas, eso vamos a estar eh, promocionando mucho lo que son las vitaminas para, para uso diario para nosotras las mujeres, ¿verdad? También vamos a tener una nueva, un nuevo producto que es la nueva crema Skin Soft Soft, ¿verdad? Esta crema Skin Soft Soft se llama eh, Glow En Radiante, entonces esto es como... Tiene un poquito de brillo la crema, entonces eh, no es grasosa, no es grasosa, este, um, perdón. Sí, no es grasosa y también va a salir eh, lo que es el, el body scrub, lo que es para, para el baño también. Yo tengo la crema, pero también va a salir lo que es para durante el baño, ¿verdad? Entonces también, muchachas, en cuanto a... A las joyerías, van a salir eh, muchas muchas joyerías buenas ahorita en los libros que hay de nuevo. Recuerden que los libros del demo que me van a utilizar en esta campaña, van a ser el demo este, que es el demo... Eh, para la campaña 12 lo podemos utilizar ahorita en campaña 10 y 11 verdad entonces en este demo vamos a encontrar varias cosas que tal vez eh, en su momento lo vieron y no me le, no me le pusieron atención pues ahora sí tómenle eh, un poquito más de atención ven este este collar tan bonito que está acá entonces para que ustedes vean que cuando están en el libro del demo ustedes la pregunta es cómo será, serán delgados, serán este eh, está muy delgadito, está muy cortito entonces eh, bueno pues aquí les tengo la respuesta así es como se ve ese, ese collar este a ustedes les va a costar eh, a precio público esto va a costar $16.99 a precio de costo me les va a costar 10 dólares con 19 centavos. Entonces es bueno eh, siempre eh, ordenar como les digo para poderlo recomendar a la clientela que les compra joyería, ¿verdad? También déjenme decirles que en este demo no lo dejen pasar porque de este demo eh, de la joyería que compren van a tener un regalo gratis. Entonces miren, siempre fíjense regalo gratis en la compra de joyería. ¿Verdad? Entonces siempre es bueno leer las reglas para que después no hayan eh, confusiones, ¿verdad? Y el regalito está bien bonito, no es nada, eh, no es nada eh, pequeñito, es algo que lo pueden lucir con un escote muy bonito, pueden usar un escote eh, bastante eh, pronunciado si lo quieren o un poquito más reservado y así es como se mira. Son dos hojitas, ¿verdad? Este es el regalo gratis cuando compra joyería en este demo de la campaña número 12. Pero lo pueden utilizar ahorita en la campaña 10 y 11, muchachas. Entonces, es bueno tomarle ventaja a este tipo de oferta. Porque al mismo tiempo que usted está invirtiendo para enseñar, también me le están dando regalo gratis, ¿verdad? Este, um, También, déjenme decirle de que en, eh, ahorita vamos a tener eh, en puerta pues dos tipos de caja, vamos a tener la, la caja A para la campaña número 11 y la campaña número 12 lo que viene en la campaña número 11 es un, un eh, paquete, vamos a ver, de cuatro productos, me le trae el perfume Prima me le trae una sombra, me le trae una máscara me le trae un delineador y me le trae una cajita de joyería. Entonces la cajita de joyería lo que trae son unos aritos muy bonitos, vienen incluidos aquí en su cajita. Son cinco productos, acuérdense, cada producto en la caja A. Eh, son productos de tamaño eh, regular, no son muestras, así que por favor muchachas cuando vean este tipo de oferta no lo desaprovechen, esta es la sombra que viene. ¿Verdad? Como ustedes saben, esta sombra usted dice es blanca, ¿no? Esto es lo que le sirve para darle realce al color que usted se pone en, eh, este, en, en, acá, ¿verdad? En esta parte, usted lo puede combinar con un color muy bonito y le queda, este, espectacular la aplicación de lo que es la crema. Porque es eh, prácticamente el complemento al color que usted está usando. Entonces, el delineador, si tienen una duda, es, eh, este es un sugar plum, este es como un moradito, ahí dice. ¿Verdad? Es eh, lo que viene en, en la caja A. También eh, viene, eh, como les digo, uh, este producto es un lip gloss, ¿verdad? Para las que les gusta, eh, no les gusta el labial y, y les gusta siempre andar eh, humectado los labios, pero con un poquito de color, pues aquí tienen. Esto es lo que viene en la caja A para la campaña número 11. Y también viene. Su perfume prima, este lo pueden utilizar para andarlo en su cartera. Este y, y son este tamaños regulares. Este es tamaño, tamaño viaje. Entonces, como usted sabe eh, Tómele ventaja y saben cuánto les cuesta esto. Si el cliente está comprando 40 dólares, a ese cliente le sale en 10 dólares. Suponga que nadie le encargó esta caja, a, a, al precio del libro le salen en 10 dólares, pero a usted le sale en 6 dólares. Así que imagínense, tiene el, el, el total de casi 35 dólares en producto únicamente por 6 dólares. Entonces, eh, eso es este, para que ustedes vean de que la compañía al mismo tiempo que está impulsando venta, también al mismo tiempo le está dando a precio este, cómodo algo para probar y algo para tener que ofrecer en la siguiente campaña. También este, vamos a tener, como les decía en la, en la otra caja A, vamos a tener, eh, este le trae también eh, cuatro productos, ¿verdad? Y le trae su... Eh, super señor como les digo no sé si lo puedan ver esta es la cajita más oscurita esta le trae un labial un, este, un esmalte que ya les voy a enseñar el color, esto les trae eh, también una sombra duo, un delineador y también trae un lip gloss, entonces um, el esmalte también el color está muy bonito, son los colores que vienen ahorita de temporada como pueden ver, este es el color que viene en la caja A ¿Verdad? Y es este con acabado de gel. O sea, es de lo bueno, es de lo que le va a durar en sus uñas, ¿verdad? También este, viene un color de labio muy bonito, un color rosado. Como pueden ver, ese es el color que viene, ¿verdad? Y también viene un delineador en color azul, Midnight Blue. Entonces también eh, les viene la sombra. Les viene una sombra. De dos colores, como les digo lo pueden combinar, viene para combinarlo con su esmalte, con su delineador y también viene con ese precioso color de labial, ¿verdad? Entonces muchachos, como les digo, hay mucho de los de, de lo que vienen en los libros que hay de nuevo que es bueno explorar, es bueno eh, comprarlo para que de esa manera pues lo puedan recomendar. También en este libro de, de, del demo, de la campaña... 12 pero que lo podemos ordenar vienen toda la variedad de los eh, pestañoles como pueden ver ahí vienen a prueba de agua vienen eh, de los regulares y saben a cómo vienen vienen a 2 dólares con 90 centavos este y algunos otros vienen a 3 dólares con 59 centavos entonces ahorita es cuando usted puede analizar este negocio cuando usted dice bueno lo puedo hacer para uso propio lo puedo hacer para o para vender si es para uso propio no hay una obligación de venta pero si sí hay una hay un límite de compra si es para uso propio usted su, su, su límite su mínimo de compra va a ser de 50 para que le puedan respetar el precio de mayoreo que está en estos catálogos por ejemplo si a usted eh, le gusta todo este surtido de joyería a precio público todo esto está valorado en 159.95 pero a precio de costo esto le cuesta únicamente $47.97. dólares más el tax y el envío entonces cuando cuando nosotros eh, hablamos de lo que es precio mayoreo ya sabe que es el precio que usted paga cuando nosotros decimos precio público es el precio que está reflejado en el libro eh, regular de campaña entonces también recuerden que ya podemos ordenar la nueva fragancia del Faraway, ok. Esta fragancia eh, viene ahorita en el demo de la campaña 11 y 12, que ya lo podemos pedir también, verdad. La vez En la, en la, el, en la charla pasada les enseñé de que ya está disponible para que se compre, verdad. Este también les mostré la, la, la ventaja de, de, de, de estar inscrito porque pueden comprar a precio de mayoreo lo que son toda la variedad de cosméticos como ven, acá toda esta variedad de cosméticos lo que son el primer lo que es el fijador del maquillaje lo que es el desmaquillador las toallitas desmaquillantes de, de la esponjita y los y las bases todas vienen a unos super precios. Imagínense que una base, usted paga $5.39 dólares con 39 centavos en el libro, les está costando entre 8 y 12 dólares. Entonces ya es un, un 40% nivel de ganancia que ya se les está reflejando en este libro. Como les digo, ahora es tiempo de que se puedan surtir de todas las fragancias. Eh, son las más vendidas. Entonces, a ustedes, a precio de costo, me les salen a $7.79. En el precio del el libro valen $12.99 o $2 por $25. Entonces, cuando nosotros eh, veamos este, eh, los libros que hay de nuevo, si saben que no va a haber una orden. Y saben de que lo que pueda venir lo podemos vender, entonces ordenenlo. Ese es el objetivo de este libro: de que podamos ordenar para, para tener y vender. Toda la variedad de perfumes de caballero también vienen a $7.79. Así que atención a mis vendedoras de perfume todos vienen a $7.79. centavos este y lo mejor de todo es que usted puede pedir los que usted quiera verdad también a las que le, a las que venden mucho las gotitas para el, para el aceite del, del cabello también miren eh, vienen el aceitito vienen en, en un super precio ok el aceitito este les viene ya les digo eh, a 2 dólares con 49 centavos muchachas entonces es de comprar su media docena para tener y vender y sobre todo ustedes saben de que, de que ahorita en campaña 10 me van a poder ordenar ustedes todo lo que más puedan de las campañas anteriores para, eh, para, para aumentar las, las, las ventas para aumentar sus ganancias eh, el mejor consejo que le puedo dar es que busque ofertas donde se le pueda ganar el doble vendiendo menos por ejemplo la campaña 8 trajo esa, esa oferta de 40 dólares todo ese paquete de productos por 40 dólares entonces es para venderle por lo menos a cinco clientes 5 por 4 20 serían 200 dólares de venta en cinco paquetes que se vendan entonces es de vender más por menos esfuerzo así que yo les les aconsejo que eh, le tomen una foto se la manden a todas sus clientas y aparte de eso empiecen a agarrar eh, pedidos verdad, porque de esa manera van a aumentar eh, sus ganancias, ahora también les quiero mencionar que está viene este súper súper súper paquete en el libro que hay de nuevo, donde les trae un aceite para, para el cuerpo, una, un perfume de Faraway Gold, la crema de día y la crema de noche a de la um, Ultimate, todo eso les viene a ustedes por adivinen cuánto 25 dólares, exacto, así que compren su, su, su, su paquete, compren su paquete, sáquenle provecho porque cada crema de estas vale 30 dólares, entonces si venden las 2 por 50, si venden las 2 por 45, igual este, este aceite ahorita viene a 2 por 22 según el tamaño o vienen a 2 por 32, y esta viene a 12.99 o 2 por 25 según la oferta. Entonces, muchachas, una super oferta. Todo eso por 25 dólares. Entonces, eh, vamos, vamos, aprovechemos esto. Las que todavía no mandan su campaña el número 10. Ahorita es cuando me la pueden mandar. Porque ya lo pueden pedir esto. Para, perdón, para su campaña número 11. Viene este. Ahorita en la 10 todavía no. Pero en la 11 sí. Así que por favor, vea cuántos paquetes va a comprar. Y saben que la mejor noticia es sin límite. O sea que pueden comprar cuatro paquetes eh, por $25. Y este, imagínense, vamos a duplicar y a triplicar las ganancias. O sea, acuérdense. Este demo para campaña número 10. Y este demo para campaña número 11. ¿okay? Entonces ya la otra semana Washington D.C. La otra semana ya pueden ordenar de, esta, de este libro. Ahorita todavía aquí en la zona de Maryland. Todavía estamos este, vendiendo lo que es la campaña número 11. Entonces aún cuando ya no tengamos un calendario de órdenes. Siempre tenemos que tomar en cuenta que las campañas son cada dos semanas. Entonces ahora es de tomarle ventaja. ¿verdad? A, a mis amigas mexicanas a las que son de Oaxaca, a las que son eh, amantes uh, al estilo urbano, ¿verdad? No dejen pasar la oportunidad porque en este libro de la campaña número 11 viene alusivo a su estado o a su país, ¿verdad? Entonces, eh, también viene mucha joyería a la que me le pueden tomar, tomar ventaja, ¿verdad? Este, uh, También eh, quiero decirles de que este... Vienen las muestras donde ustedes pueden surtirse, ¿verdad? Muestras de labiales, muestras de crema, este, ahí, y ahí están los precios, ¿verdad? Siempre es bueno revisar los libros de que hay de nuevo para que de esa manera, pues, estemos al día con lo que va saliendo, ¿verdad? Este, pero también quiero eh, de, a, platicar con ustedes con respecto al programa Espira. Como ustedes saben, nosotros en Avon tenemos... Muy pocos meses de haber comenzado con una nueva línea de vitaminas y, y, y suplementos alimenticios, ¿verdad? Vitaminados para nosotras. Entonces, también esa es una manera de duplicar las ganancias porque en, en, este, en este libro, si usted todavía no se decide a utilizar los productos Spira porque no sabe cómo son, si cómo le va la reacción que le va a causar, no sabe si lo va a vender, pues ahora es cuando, Porque mire los precios... $15 dólares lo que le cuesta $25, ¿verdad? Este libro ya tiene el 40% de descuento. Este, $12 dólares lo que le cuesta $20 dólares. Entonces, las que quieren comenzar desintoxicando su organismo, entonces ya pueden ordenar esto, que es para desintoxicar. Es un tratamiento, ¿verdad? Que pueden utilizar, este, para... Eh, facilitar pues la limpieza de su organismo y en el libro regular les cuesta 20 más el impuesto, en el libro del demo les cuesta 12 más el impuesto, entonces como les digo, si ustedes lo hacen para uso propio, si ustedes lo hacen para negocio, o bien se ahorran el 40% o bien se ganan el 40% y lo mejor de todo, no olviden que siempre está eh, viene su, eh, su producto gratis para que puedan hacer sus batidos, verdad, entonces siempre fíjense en las esquinitas de los libros del demo, porque ahí viene lo que les ofrece gratis, ¿verdad?, eh, por, por cualquier producto expira. Entonces, muchachas, que eh, tómenle mucha ventaja a la que está inscrita en otras compañías para solamente para consumir productos que son para su dieta, pues entonces, de, y vende Avon, ustedes pasan. Pues yo les aconsejo tratar la manera de revisar las conveniencias, porque miren, todo el sistema nutricional, 126 dólares a precio público, 75 dólares con 60 centavos a precio de costo, a precio suyo. Entonces, eh, no es representante y quiere este producto, hágase representante Avon, este, no necesita ser vendedora. Compra precio de mayoreo y mire, usted está ganándose, ahorrándose ese 40%. Además, eh, también, aunque se inscriba para uso propio, va a tener su tienda online. Esto significa también de que si usted en un futuro usted quisiera este, pedir el mínimo de orden de 40 dólares online, el envío va a ser gratis. Nada más que les, les aclaro, su tienda online, ahí se paga eh, sin descuento. ¿verdad? Entonces nada más que la ganancia o el descuento se les va a aplicar a ustedes en su eh, en su estado de cuenta de, de su cuenta Avon, ¿verdad? Para que más o menos ustedes entiendan cómo trabaja, porque en la tienda online se paga precio completo, en su cuenta Avon paga precio de costo más el taxi y el envío. Entonces, también muchachas, este va a salir este un nuevo producto que quiero que lo que lo vean es ese Viene ahorita y esto, y esto va a ser, son unas gotitas de brillo en crema para broncear, entonces eh, esto es un maquillaje, verdad, que va a estar muy bonito, eh, voy a tratar de tenérselos para la próxima ocasión y mostrárselos para que ustedes puedan ver eh, de cómo es, a precio público va a costar 14 dólares, a precio de mayoreo va a costar 8.40, entonces muchachas, el, el objetivo de esto, de las ventas y las ganancias es para que ustedes vean dónde se puede ganar, dónde se puede duplicar, sin tanto esfuerzo verdad porque acuérdense a la clienta que les compra una crema traten la manera de recomendarles la pareja o sea si compra la crema de día regálele unas muestras de crema de noche para que vea ella cómo le pudiera eh, este, resultar usar el tratamiento completo Usando ella lo que es la crema de noche al mismo tiempo que la del día. Entonces va a poder pedirle en su siguiente orden ya las dos, ¿verdad? Entonces, como les digo, tómenle ventaja por favor a lo que está ahorita. De lo que incluye de la campaña 8, 9 y 10 para esta semana. Y tómenle ventaja a los libros de que hay de nuevo. Porque ahí vienen productos donde se les pueden duplicar y triplicar las ventas. Como les digo, eh, a todas las chicas que todavía no se han activado. Y, y quieren hacer una orden para uso propio también bien pueden pero también hagan el, hagan el esfuerzo lo más que puedan de eh, enseñarle los libros a sus amistades, a sus familiares porque si usted, oígame bien si usted se inscribió para uso propio y si su familia le pide y completa una venta de $150, prácticamente lo que usted está ordenando le va a salir completamente gratis. Así que, este, ¿cómo? ¿Por qué gratis? Porque prácticamente cuando usted recoja lo que cada quien le ha ordenado, le ha pagado, entonces prácticamente usted va, va a estar este, quedándose con ese producto, con ese 40% de ganancia en, en producto, ¿verdad? Entonces, sáquele provecho, eh, compártele con sus clientes, compártele con sus, con sus amistades este, la oportunidad de inscribirse para uso propio o la oportunidad de inscribirse para ganar dinero. También Avon les recuerdo que va a estar sacando productos este, que apoyan la asociación del cáncer. Así que muy pronto vamos a tener esos productos para que ustedes también lo puedan recomendar y lo puedan este, sugerir a sus clientes para de esa manera estar ayudando. Pues a otras personas, ¿verdad? Entonces como les digo muchachas, hoy en la mañana les tenía solamente esto. Porque estamos, como estamos preparando campaña 10, es bien importante que sepamos las ofertas que salieron en la campaña 8 y 9. Y también que aprendamos un poquito de lo que viene para la campaña siguiente. Así que eh, espero que esta semana sea llena de muchas actividades que recluten mucho, que promuevan mucho y sobre todo traten la manera de, de, de compartir la oportunidad o bien de ahorro o bien de venta, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que dupliquemos pues lo que estamos haciendo y ustedes vean los resultados. Así que muchachas, eh, que tengan una buena semana. Eh, como les digo, el sábado nos vemos este, después de las 11. Para saber cómo quedamos en esta semana. Y como les digo, espero que tengan sus inscripciones. Y si no pueden inscribir a nadie, pues no se preocupen. Pero sean constantes en lo que está haciendo. Para que de esa manera, usted no diga el día de mañana, no lo intente todo. Así que, buena suerte a todas. Muchas ventas, muchas inscripciones. Y gracias siempre por estar pendiente de, de los lunes a las 10 de la mañana. Gracias.